Una vez que termine de cargar mi widget de imagen, si vuelvo al editor de widgets, voy a encontrarme con esto. Aparece aquí cargado en la barra principal. Si yo me arrepiento y quiero borrarlo, puedo hacerlo desde aquí. Elijo vista de lista, aquí tengo la barra lateral principal, aquí tengo el widget que cargué y desde estos tres puntitos puedo decirle eliminar imagen. Si lo que deseo es cargar otro widget a continuación, vuelvo al editor de bloques. Y en este caso voy a cargar un widget de video. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrar esto hasta aquí. Bien, aquí me da la opción de subir un video, de cargar un video en la biblioteca de medios o insertar URL. Yo voy a insertar el link de un video que está cargado en el canal de YouTube del gabinete. Entonces, si eh, cliqueo aquí, directamente le doy a dar control B al vínculo que yo ya tenía copiado. Bien, de este modo, entonces, si yo ahora actualizo y vengo a la vista previa de mi página y actualizo, aquí va a aparecer el video y yo voy a poder decirle, por ejemplo, que lo vean en YouTube al video. ¿Bien? Muy bien.